En Facebook también, en la serie. Hola, Live, ¿cómo estás? Buenas noches. Y recuerda compartir este mensaje que lleguen a más personas. El tema de hoy es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Bueno, siempre digo esto, ¿verdad? Pero al final, bueno, son temas que al final me encantan y me apasionan. Y entonces, el tema de hoy es el poder de los mensajes de las emociones. Y antes de empezar con esto, mucho hablamos de las emociones y se hablan constantemente de las emociones, pero en realidad, ¿qué es una emoción? Entonces te voy a dar una definición del libro porque, para que puedas entender, entendamos un poco y estemos en el contexto de lo que es una emoción. Las emociones son sentimientos profundos, producidos o producidas más bien por un hecho, una idea, un recuerdo, entre otras cosas. Son sentimientos profundos producidos por un hecho, una idea, un recuerdo, etcétera. ¿Para ti qué es una emoción? Escríbeme. Estas emociones representan nuestro mundo interno, ¿ok? Que a veces no lo tenemos tan conscientes. Están dentro de nuestro subconsciente, medianamente consciente o inconsciente, en donde de plano podemos o no... Eh, tenerlos totalmente visibles. Entonces, algo que quiero decir con las emociones es esto. Podemos falsificar argumentos, podemos falsificar algunas palabras nuestras, podemos incluso falsificar algunos pensamientos, pero no podremos falsificar las emociones. Las emociones es como lo más auténtico que tenemos. Es aquello que se detona totalmente en, de, de manera inconsciente dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mente, y boom, se, se manifiesta en nuestro cuerpo, se manifiesta en la forma en cómo reaccionamos, se manifiesta en, la, en las posturas que tomamos. ¿En qué parte de, del cuerpo sientes qué emoción? Por ejemplo, cuando yo tengo incertidumbre o preocupación, ansiedad, lo puedo sentir mucho en el estómago, como en la boca del estómago, en el diafragma. Cuando siento mucha eh, enojo, lo siento en las manos y cuando siento mucha alegría, lo siento en el, en el rostro. O sea, siento que o sea, tengo que expandirme. Eh, estas son algunas de las cosas que yo puedo sentir en mi cuerpo. Pero evidentemente, además de estas partes de nuestro cuerpo, en cuanto hablamos de emociones, también podemos darnos cuenta de los mensajes que nos están generando las emociones. ¿Cuáles son los mensajes que están generando en ti? No solo la parte corporal que claramente es muy importante. Por eso es importante ir observando lo que sentimos, ¿OK? Porque si bien no podemos falsificarlas, podemos gestionar las emociones. Cuando a veces doy sesiones de coaching o cuando converso con personas en general, siempre hablan de quiero controlar las emociones. Y ojalá y fuera tan sencillo controlar las emociones. No las podemos controlar. Sin embargo, podemos gestionarlas. Podemos orientarlas y enfocarlas, dosificarlas, indagar de dónde proviene y bajarle el switch a veces. O a veces por lo menos usar este, el volumen y, y poder ecualizar mejor las emociones o los mensajes y empezar a gestionarlo, que esto es lo más importante gestionar nuestras emociones, volvernos maestros y maestras de nuestras emociones, pero no para enseñarle a los demás o a las demás personas o a las otras personas cómo deberíamos de sentirnos, sino más bien convertirnos en maestros y en maestras de nosotros mismos y de nosotras mismas, irnos conociendo más, irnos reconociendo más, irnos identificando más. Culturalmente, hay varias emociones que pueden ser socialmente aceptadas. Y muchas gracias, Lai, por compartir el, el live. Eh, muchas veces podemos o no, eh, ya se me fue la idea, <risa> eh, no las podemos falsificar, las podemos gestionar. Y entonces, a través de esto, podemos empezar a escucharnos y podemos reconocernos en el proceso reconocernos en este proceso, de reconocerlas a ellas. Y hablamos mucho de las emociones negativas. Ah, ahí justo iba. Hablamos mucho de las emociones negativas o positivas. Culturalmente, hablamos, o sea, se puede, es socialmente aceptados algunas emociones y otras no tanto. Algo que me llama mucho la atención en redes sociales es que, por ejemplo, el enojo es totalmente aceptado. Bueno, incluso hasta en el mundo exterior, ¿no? El enojo es algo socialmente aceptado. Podemos ver a gente insultando, gente peleando, gente eh, incluso ah, con agresiones físicas. Si nos, si evidentemente nos, nos asombra este tipo de comportamientos, pero los podemos naturalizar. Decimos, ah, está bien. Cuando vemos a gente o a los haters en redes sociales, decimos, ah, está bien. Pero cuando nosotros observamos, por ejemplo, estas emociones que no son culturalmente aceptadas, como la tristeza, por ejemplo, como la depresión, como la ansiedad. Cuando lo vemos en redes sociales decimos, ¿por qué la gente está compartiendo esto? ¿Por qué compartes esto? O sea, ¿quieres dar lástima? Digo, estoy, estoy diciendo algunas conversaciones eh, o algunos ejemplos, no estoy diciendo que así sea. O también, por ejemplo, cuando estamos en, en, igual en la calle y vemos a una persona llorando o a una persona triste o a una persona deprimida, decimos, mm", o sea, nos incomoda pero no nos incomoda tanto la parte del enojo. Y entonces, diciendo esto, podemos darnos cuenta que... Un segundo, ya. Hablamos mucho justo de estas emociones y culturalmente las estamos aceptando o no las aceptamos. Y también hay que darnos cuenta de que culturalmente... Hay unas que están aceptadas y no. Y que evidentemente ese es un gran filtro en nuestra mentalidad. Ya más adelante igual y les hablo de los niveles de subconsciencia o inconsciencia. Si tienes algún tema que te gustaría que yo conversara, también escríbeme y veamos y conversemos y chatemos sobre algún tema en especial. Entonces estos prejuicios, esta le estos lentes que nosotros nos ponemos de... Lo que culturalmente es aceptado o incluso dentro de nuestro mismo sistema de creencias, de nuestros mismos patrones y esquemas mentales, eh, puede empezar a limitarnos, a limitar este potencial y la capacidad que cada una de estas emociones tienen en nuestra vida y en nuestro ser mismo. Cada una de estas emociones en toda esta gama y en esta complejidad nos brindan mensajes bien poderosos en nuestra vida. No solo es la tristeza, no solo es el enojo, no solo es la felicidad. También hay otra gama de emociones, muchas otras emociones y un listado gigantesco de emociones. Las básicas, si ya viste, eh, existen muchas teorías, pero bueno, la básica que de hecho si viste eh, intensamente, inside out, podemos hablar de estas cinco que tienen que ver con la tristeza, el miedo, el enojo, la alegría y el disgusto. Y esto puede también darnos, incluso existen en, en redes sociales como la infografía de todo esto donde nos muestra la suma de estas emociones. ¿Qué pasa cuando sumamos la alegría con el enojo o la tristeza con el miedo, etcétera? Existe una gama muy amplia de nuestras emociones. Entonces, darnos este permiso y estos espacios para entendernos es algo importantísimo al momento de vivir un proceso personal, de irnos escuchando, de irnos reconociendo, de también el camino hacia el amor propio y también el, el camino hacia crear cosas en nuestra vida. Hay otra de las teorías que también quiero compartirte que se llama el cerebro triuno o trino. Y el cerebro trino o triuno habla de que tenemos, que digamos que el cerebro es un, KIF, por así decirlo, un kit o un paquete o un combo de tres, de tres cerebros. En el que, si lo ves de esta manera, la parte eh, que nos cubre en el cerebro, la más nueva, es el córtex o el neurocórtex, que es el, la parte racional, la parte analítica. Este surgió hace 100.000 años atrás. Si nosotros, digamos que... Eh, empezamos a explorar el cerebro, nos damos cuenta de que esta parte es el cerebro límbico y es la parte que se dedica a las emociones, a gestionar las emociones. Y como te dije, el neurocórtex fue hace 100.000 años atrás cuando surgió en el proceso de evolución. El cerebro límbico hace 200 millones de años. Y si vamos más profundo, ¿qué es el cerebro reptiliano? Y el cerebro reptiliano que se dedica a la parte de la supervivencia, a atacar, a paralizarte o a huir. Y este cerebro tiene unos 500 millones de años, 500 millones de años, 200 millones de años y 100 mil años atrás. Observa la diferencia de edades de cada una de estas estructuras. Es como haber vivido en una casa sin techo durante millones de años. ¿Y por qué se llama eh, límbico reptiliano? También tiene que ver por la época en la que surgió el límbico, que tiene que ver con los mamíferos, el reptiliano que tiene que ver con, eh, con los reptiles, con los dinosaurios. Durante muchos años creímos ser seres racionales, neurocórtex, con sentimientos, límbico. Hoy los científicos, Concuerdan en que el interruptor central, porque justo es el más viejo, es el que tiene más derecho, digamos, que nuestro cerebro por la cantidad de tiempo en el que está, está tan en una impronta eh, personal, que es nuestra parte emocional. ¿Ok? El interruptor central del cerebro es nuestra parte emocional. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no máquinas pensantes que sentimos al reconocernos como personas emocionales como seres emocionales sin juicio y con convicción podemos empezar a comentar a crear estrategias y espacios en los que podamos detonar más de las emociones que si queremos sentir o evitar las que no queremos sentir o las que sí queremos sentir ok podemos empezar a abrazar esto desde un lugar de decisión desde un lugar de compasión, desde un lugar efectivo y sobre todo poderoso y creativo, evidentemente. Entonces, al momento de poder abrazar todo aquello que estamos sintiendo, podemos manifestar esto. Y aún sintiendo las emociones que no queremos sentir, estas negativas, con esta etiqueta que a veces les ponemos, y aún sintiendo aquellas que nos incomodan, aquellas que parecieran negativas, Aquellas que no queremos o no nos damos el permiso de sentirlas. Se trata también de reconocerlas, escucharlas y dejar que ellas encuentren su camino de expresión efectiva. Pero el primer paso es crear estos espacios para escucharte. Estos espacios contigo mismo a través de la meditación, a través de, de hábitos, acciones o rutinas en donde estés más en contacto contigo sin juicio, escuchándote o permitiendo, de, permitiendo dejar que fluyan y que se expresen estas emociones en ti. Y a través de esto podemos empezar a mirarnos desde un lugar diferente, desde un lugar compasivo. Y es a través de esto en donde podemos empezar a mirar a las personas desde un lugar empático y compasivo. Hay mucho de lo cual hablar del poder de las emociones. Pero hoy quiero que te lleves esta semilla de darte cuenta que si durante mucho tiempo se ha sobrevaluado la racionalidad y el análisis, también hay que darnos cuenta que nosotros estamos cableados desde millones de años atrás con la emocionalidad, con el sentir. Y desde ese lugar hay que empezar a darnos cuenta que igual, si bien no se trata de pelear o que sea una lucha entre lo racional y lo emocional, es darnos cuenta que en realidad somos una totalidad y una complementariedad de ambas cosas. La emoción y la razón, unidas, gestionadas y en sinergia y en cohesión para manifestar y crear lo que queremos en nuestra vida. Te invito al curso Silenciosamente, este, siete, este miércoles 7 de abril, de 8 a 9 p.m., por algo del centro de México. Va a ser en vivo, pero si no puedes tomarlo en vivo, también las sesiones se grabarán, en las que estaremos hablando de esto y muchos temas más para empezar a mirarte, regularte y gestionar tus emociones. Vamos a empezar a construir las emociones, darnos cuenta de cómo nos vinculamos con el estrés, cuáles son las estrategias para ello, en qué parte de nuestro cuerpo lo sentimos, cuáles son los juicios que tenemos a través de esto, ¿Y cuáles han sido los impactos conscientes o no tan conscientes que tenemos en las emociones? Nos vemos la siguiente semana para hablar de otro tema que a mí me apasiona, que es de la astrología evolutiva. Y te tengo una gran sorpresa también, que justo el viernes ya por fin estrenamos el primer capítulo del podcast Fusión Astral, en donde estaré también acompañándote de la astrología evolutiva. Empezamos abril y empezamos abril con todo. Te mando un fuerte abrazo en donde quiera que estés. Síguete cuidando, mantente responsable. Y estas fechas que también son de vacaciones y de desconexión del caos, solo tómalo con conciencia, con responsabilidad y con eh, co-creación y con la conciencia de la comunidad en la que vivimos, que es el mundo. Si este mensaje te resonó, sígueme, invita a otras personas para que puedan servirle y comparte este video. Recuerda sonar la campana en la serie de Instagram y Facebook y en la lista de reproducción de YouTube. Y puedes ver los demás videos en la parte de poderes. Soy Osvaldo Cazares, esto es Poderes, y nos vemos la próxima semana con más información sobre astrología evolutiva. Pasa una linda noche, o día, o donde quiera que estés. Cuídate.